Miguel Acedes Mejía, Chihuahua, México, 13 de noviembre de 1915, Ciudad de México, 6 de noviembre de 2006, fue un cantante y actor de la llamada Época de Oro del Cine Mexicano, autor de temas vernáculos rancheros. Se le conoció con el apodo del Rey del falsete o El falsete de oro. Nació el 13 de noviembre de 1915 en Chihuahua. Sus padres Miguel Acedes y Herminia Mejía Deciden huir en el ferrocarril Kansas City-México y Oriente hacia El Paso, ya que estaba entrando el generalísimo Francisco Villa a la ciudad de Chihuahua con sus tropas. Nace Miguel en Estados Unidos y es registrado en México en Chihuahua el 13 de diciembre de 1915, por lo que conservó la ciudadanía estadounidense hasta que renunció a ella en 1939 debido al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Desde niño trabajó como bolero y vendiendo periódicos, ya que su padre, don Miguel Aces falleció cuando él tenía 6 años de edad, víctima de amigdalitis que le genera un ahogamiento dormido en la colonia Francisco Portillo, Los Jaques, en Meoki, Chihuahua. Pasó parte de su juventud en Meoki hasta que se trasladó a Chihuahua. Posteriormente trabaja como ayudante mecánico en la Ford Motor Company de Chihuahua. En su adolescencia y a pesar de ser tartamudo, descubrió su facilidad para el canto. Sus primeras presentaciones fueron en su ciudad natal, así como en Monterrey y posteriormente en Los Ángeles, donde grabó su primer disco con el trío Los Porteños. A pesar del éxito inmediato que tenía en Los Ángeles, les dice que a sus compañeros que su sueño es regresar a México, a la capital, para estar en el XEW, pero sus compañeros desisten y deciden seguir por su cuenta, así se despide. Posteriormente viajó a Ciudad de México donde luchó por entrar en la XEW, formando en las filas afuera hasta que le dan una oportunidad al oírlo cantar una canción ranchera, pero le dicen que ese género no tiene muchos seguidores, por lo que él primero inicia como cantante de boleros. Posteriormente, al lograr éxito como bolerista y tener su propio programa, inicia una huelga en México de todos los músicos y ésta se convierte en la gran oportunidad ya que en aquel entonces los mariachis no eran reconocidos como músicos, por lo que Miguel Aceves Mejía inicia como intérprete de temas rancheros. Su talento y estilo interpretativo le abrieron las puertas del éxito y muestra de ello fueron los más de 2000 canciones que grabó y lo consagraron como el rey del falsete. Su popularidad y carima lo llevaron a incursionar en el cine y a realizar más de 64 películas. Su primera película fue Rancho Alegre, 1940, en la que al final interpreta el tema musical de la historia. Esta fue la primera de medio centenar de cintas filmadas tanto en México como en Argentina y España. Entre las más populares melodías que interpretó están El Pastor, La Malagueña, Yo Tenía un Chorro de Voz, la del Rebozo Blanco, Vaya con Dios, El Jinete, La Noche y tú, Cuatro Caminos, Serenata Huasteca, El Pescador Nadador, La Embarcación y Oh Gran Dios. Falleció a los 90 años víctima de una neumonía el 6 de noviembre del 2006 y recibió un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes hasta su entierro el 8 de noviembre del 2006 en el Panteón de Ciudad de México. Le sobrevive su hijo Miguel a Santiago Aceves Mejía y Martínez y Gloria Angélica Aceves.